Hola, hola, buenas sí. tardes. Que se van comentando un día más en la taberna. Y hoy volvemos en este capítulo de nuestra campaña de Micenas en Total War Troya. En este DLC de mitos, vamos a, como ya comentamos al final del capítulo pasado, nuestra idea a partir de hoy es recuperar los territorios de nuestra casa que nos lo están poniendo complicado los Dionisios. Además, ir a su casa. A partir de la cabeza, que están aquí bien tranquilitos en su isla. Pero nosotros vamos a ir ya medrando. Vamos a quitarnos de encima a Aziz también, que nos van a dar muchos problemas. Vamos a bajar con este espía. De hecho, vamos ya para allá. Aquí. Envenenar Pozo. Sí. Para adelante. ¡Ay, no va a llegar! Hijo mío, no va a llegar. No va a llegar. No, no llegó. Qué lástima. Bueno, ok. Lo tenemos movilizado. Me gusta. Ya está ahí preparado. Ahora bien. Este señor de aquí, Atenas Nuestra felicidad en Atenas está subiendo Más 6, vale, me gusta Bien Ahora, hemos entrado en guerra También Con López de Licómedes Que no tiene mucho Y la idea es poder erradicarlos del mapa Así que, vale, vamos a venir Mira, con este emisario de aquí Vamos a venir aquí A molestar, porque esto no tiene otro nombre de hecho, vamos a, aquí, a paraíso Vamos a ir metiendo semillas de disenso en todos estos territorios para hacer más fuerte las rebeliones que puede haber por ahí. Así ah, me gusta. Eh, ¿Cómo miramos nosotros? No puedo ver la influencia en la zona. No. Bueno, iremos sembrándola. Vale. Vámonos a la... Vale, ritual de exaltación. Vamos a ir metiendo. Vamos a recuperar esta sacerdotisa que la tenemos aquí abandonada. La idea es poder hacer un, un cierre de 22 de Afrodita. Perfecto. Perfecto. Vale, eh, lo he comentado. La idea es poder hacer aquí un, un cierre que con estemos fuertes en Gla, que estemos fuertes en Tebas, que son dos ciudades grandes, que tenemos ya guarnición y tal. Entonces, esto nos vendría genial. Vale, vamos a meter aquí los campos de cultivo para poder sacar más, eh, <risa> más comida. Y ahora bien, ¿qué tal nos va a ir aquí? Vale, vamos a bajarnos, envenenar pozo, asesinar rival, es un héroe potente, esto esto hay que comprobarlo antes eh, Nivel 4, respuesta, no, envenenar pozo, vale, vamos a por ellos, un asesino de nivel 3 Éxito, vale, vale, vale, me gusta, me gusta, me gusta Veneno oriental. Vale, eso es. Vamos a meterle más daño ahí. Vale, ahora va bastante, bastante más tocado que antes. Entonces, vamos a acercarnos por aquí. Podemos. Vale. Por lo menos nos acercamos a la zona. Vale, ¿qué vamos a modificar ahora? Vamos a ver si podemos acabar de reconstruir. Coste de reparación... Es que esta me gusta para mejorar Los ingresos que ya tenemos Y al menos esta zona pues A ver si podemos estar más o menos tranquilitos Y no tenemos nadie que nos tosa Vale Vale, pues antes de hacer este ataque Porque la verdad es que es un ataque que me preocupa mucho uh, Aquí Atenas la tenemos Medio desatendida Vale, ¿qué podemos sacar? Uh, uh, uh, uh, alimentos En la provincia vale O sea, literalmente no tenemos nada Feo está eso. Vale, Atenea, Apolo, Ares, Zeus. Mm -hmm. Artemisa está bastante bien, pero es lo de siempre, nos faltan flechas. Efesto está curioso. Mm -hmm. Y sacar, y sacar más espías. Sacar más espías me parece súper tentador. Vale. Vamos a meter un piñedo aquí. Para poder reclutar más espías. Vale. Ok. Dicho esto. ¿aquí, vale. aquí tenemos otro ejército al que podemos reventar. Vamos a ir a por ello. No nos van a huir. Vale. Autoresolvemos. Y nos quitamos un ejército de Aziz de encima Perfecto, me gusta Vale, muy bien Vale, vamos a unidades Vale, y con este señor Yo creo que nos vamos a meter en el mar Vale, vamos a quitar aquí porque esto eh, Obtendrás 240 de... Vale, no, no queremos aquí eh, Reclutar Queremos poder defendernos bastante bien Así que le vamos a, una, a meter una guarnición Bastante guapa para poder defendernos De todo lo que pueda venir de aquí Y con este señor Nos vamos a marchar Aquí es que el cambio de Vale Y nos, nos marchamos ya de aquí ¿Qué es esto de aquí? Vale y, y... Uh, de hecho Podemos virar hacia Aziz, eh Bueno, con este ejército nos vamos a comer un poco los mocos Vale Bueno, ya veremos cómo nos movemos Vale, ok Aquí hemos perdido los ejércitos Efectivamente Vamos a ver si podemos cargarnos Revelar transgresión Perfecto oh, yeah, Estas es de Cercotis es una ama Efectivamente al pozo, vale ¿Dónde? Vale, vamos a reclutar Nuestro héroe en Éfeso ¿Dónde están los héroes muertos? Oh, ¿cuánto te queda, hijo mío? Dos turnos Cuatro turnos De Demasiado héroe fallecido, eh A ver Un asentamiento troyano Tenemos. Pro... No sé si tenemos aquí. Señor de la Guerra Comandante. Uf, muchísimos héroes, ¿eh? Defensor Protector. Vale, este me está gustando. ¿Dónde era? Ahora escaramuzador, no. Inmoral. no hay alguien, decente pierde una batalla <ríe> no, por lo que sea vale, beligerante con un templo el respeto a Apolo, no sadismo mata cautivos, oye, perfecto con población negativa si rescata cautivos si invade un asentamiento hijo mío, no me vales un ejército de refuerzo, motivación propia. Es que, que que sea perder una batalla, un perk negativo lo entiendo, pero me viene tan mal. En un asentamiento sin puerto. Con el respeto de Ares, perfecto, si gana una batalla. Si finaliza el turno, guarnicionado. Tiene un de motivación ya, ¿eh? Y es más barato por alguna razón. Vale, vamos a re-reclutar a este señor. Y vamos a sacarle ejército. La pregunta es... ¿Cuál? ¡Hombre! Asaltante experta en flanqueo. ¿Tiene velocidad? 37. Literalmente una basura. ¡Oh! Vale, vamos a sacar milicia Defensa cuerpo a cuerpo Es que tiene una basura De armadura, la milicia tú Débil contra proyectiles, moral con escudo ¿Dónde están mis arque... Estos, mis lanceros favoritos <risa> Vale Y, y pues es que te iba a decir Vamos a sacar honderos Pero Nos defendemos y ya Vale Colofor no debería ser difícil de tomar claros. en un principio tampoco Pero este ejército pues es como es Vale Ok, estamos ubicados Ahora bien, ¿qué nos queda por aquí? No me acuerdo Ah, sí, sí, claro Darle pal pelo a este señor Que está medio tocado eh, Y si aguantamos un turno No sé cómo Estará aquí la situación Este señor está aquí molestándonos poco Vale, en no. Oh, y aquí ya tenemos Ah, no tenemos aún esto Uy, qué mala leche. Vale. Cabe, aquí hemos perdido... Dios mío. Muchísimo. Vale, nos queda... Tenemos algo pendiente. Edificios dañados. O oh, punte. Vale. Sí, conocido. Esto. Vale, vamos a gastarlo. Ya está. Construcción disponible. Conocidas, héroe garnicionado sin mover Anfimaco mm, mm, mm, mm. Vale, vamos a moverlo hacia Europa Bueno, Atenas es que Atenas tiene muchísimo que recuperar Vale, a esta mujer nos la vamos a traer para acá Vale Uy Crecimiento para la provincia Influencia Alimentos por turno de los edificios Y si que nos generamos casi Vale, ya, a este señor le podemos reclutar Es que vamos a aumentar un montón Muchísimo más el consumo Vale, vamos a reclutar la milicia por lo menos Para que se pueda defender De alguna forma y ya está Vale, y con eso Pues vamos a ir tirando Construcciones disponibles, vale, siguiente turno y vamos a ver cómo nos movemos. Vamos a aguantar, vamos a atacar al ejército de los Dionisios. Y, y vamos a ver cómo se mueve la cosa. Me gusta. Vale, a ver, París. Es que tenemos tantos frentes abiertos y hay que tomar tantas, tantas, tantas, tantas decisiones que se hace... Tan espeso cada turno es súper complicado y es como, vale, hay que ser muy ordenado, muy, muy todo. Hay, hay momentos que se hacen cuesta arriba porque no sé muy bien qué decidir. ¡Animonesa! ¿Esta gente es aliada nuestra? A ver, es, este. Ahora vendré con el espía y le, le meteré una bajazo así y me lo. Co ¡Ojo! ¿Dónde están? Están en, en, en emboscada Vale, vale Rebelión inminente en Elis En Altis Alifera Aquí no podemos construir algo para Traer un poquito de paz Obviamente no Aquí va a sacar gigantes, tío gota depósito local. Vale, vamos a construir esto. Vale. Literal, ¿dónde han ido? Un ejército así no desaparece. Podemos atacar Epidauro. Eh, yo creo que es gratis esto, ¿eh? Uh, pero aquí ya tenemos... Vale, vale, vale. Vamos a hacer una cosa. Atacamos aquí Vale, y esto es una resolución automática Como una casa De grande, perfecto Vale, y recuperamos Vale, vamos a capturar Vale Vale Vale, vale. Vamos a ocupar Y ya está esta es vale, mi. me gusta. Vale, podemos... Rec... Vale, vamos a mejorar aquí el taller de bronce. Perfecto. Ahora, con este ejército... Vamos a ir hasta... Puf, hay que movernos hasta aquí, hasta Micenas. Es que en estínfalo 300, 100... Vale. Vamos a movilizarnos hasta aquí Claro, esto es lo que no quiero No quiero perder el ejército ¿Podemos desbloquear un ejército que esté en escaramuza? No Oh, vale, Cíclope para reclutar, perfecto, sobre de guerra Maravilloso ¡Ojo, Agamenón! Tres puntas coronan la veloz flecha cuando la mano que libera su furia pretende asesinar la que un día amó. Tu espía descubierto el secreto de la conjura. Fue tu esposa Clitemnestra y tu fiable consejero Egisto quienes conspiraron para hacerse con el trono. Por doloroso que sea de creer, tu agente ha hallado la prueba irrefutable que tu reina ha tomado a tu traicionero primo como amante. Ambos pagarán con creces tan infame traición. ¡Uy, buh! Egisto debe morir pero el castigo más grave es para tu esposa Climentesa que vivirá para lamentar su necedad Ejecutarlos a ambos Un verdadero rey no tolera la traición aunque ésta haya llegado a manos de su propia esposa Felicidad Bueno, oh, ganamos más experiencia eh, Voy a perdonar a la mujer Y listo Arrasos saque a tres asentamientos distintos de esta tribu Pelasgos En caso que no exista esta misión, se completará. La casa de Piramo no pasará hambre mientras pueda beber la leche Pelasga Argos. Alimentos bronce, Crisedia, único, no es raro. Oh, influencia para la facción, sabiduría de guerra, vale. Y se autocompleta. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta gente? Ah, o sea, son todos estos porque la han absorbido de alguna forma. Entiendo. Hola. ¿Y este señor? ¿Qué me he perdido? ¿En qué momento ha venido este señor aquí a mi casa? ¿What? Estoy desorientado Estoy muy desorientado Vale, pero esto es Jesucristo luchando solo Entiendo Vale, Resistencias, Valuarte, no, Plegaria Atenea, todas las medidas del ejército, me gusta. Durante asedios, vale, este es un buff interesante. Ataque con proyectiles, no, ¿para qué? Favor de Esclepio, Uy, este está muy bien, eh. Sanación, vale, vamos a aumentar la sanación, me gusta. Método Asclepio, velocidad, de reposición de bajas, perfecto. Al estar en territorio enemigo, vale. Ahora mismo nos vale de poco, pero bueno. Sprint, vanguardia para el héroe, espíritu heroico, moral del héroe, inquebrantable. Uh, vamos a ponerle atemorizar, temorizar, me gusta Elección de los dioses Moral a todas las unidades del ejército Con lanza, con hacha Hermes, esto es velocidad Dominio del combate eh, Vale, vamos a meterle desafío divino porque me ha gustado mucho Menos 20 de armadura, vale Y le quedan 3 puntos, vale, vamos a meterle Dominio del combate Coste de rabia, ¿cuánto cuesta esto de rabia? Ah, o sea, gratis ¿Y tiene cuánto? 150 segundos Uf. Vale, este de momento no me interesa Experiencia expoliando le vamos a meter esta Pero vamos Vale Listo, ok, hemos cerrado Ahora bien, ¿qué le vamos a poner a este señor? De hecho, podemos hacer esto 22, colonizamos esto, vale Vale, y vamos a meter esto aquí Y no podemos porque no tenemos ya más material Vale, no sé dónde ha ido el otro ejército Y me da mucha rabia Vale eh. Vale, vamos a aumentar la felicidad de la provincia por 900 Perfecto En Tebas, vale han desaparecido un montón de ejércitos. Desorientación, no. De hecho, vamos a ir aquí a plantar una pequeñita semilla de disenso. Éxito, perfecto. Este señor está haciendo un trabajón brutal. Vale, nos traemos a esta señora, a Tebas, no. Nidia, tampoco. No pun punte menos. Eh, ahora pues llega. Tampoco va a llegar. Vale, pues nos la traemos para acá. De hecho... Oh, sí, no, no, vamos a decir que baje y ya está. Esta mujer aquí en mi cena es un ritual de exactación gratuitamente. Bueno, gratuitamente no, pero... Se entendió. Vale, favor de Ares. Uh, perfecto. Éxito crítico. Maravilloso. Sube de nivel. No, ¿Dónde está? Vale, vamos a acercarnos entonces con esta espía para allá. Podemos reclutarle. No, aquí no tenemos arqueros. Ah, porque Epidauro es otra región. Qué lástima tú. ¿Qué, ¿Qué nos cuestan los arqueros estos? Una barbaridad. Vamos a por ellos Los necesitamos Vale, y quiero centauros también Para poder cargar bien 109, vale, vamos a coger dos Esto, Ah, estos son cazadores centauros Uf, La diferencia es una burrada Vale Vale, vamos a coger tres y se las daremos A, a Amenón Uh, vale, está subido de nivel. Oh, aquí que dijimos de ponerle, no acuerdo. Despliegue en vanguardia, Heraldo de Dolos. Sigue sí, Artemisa, alcance de los proyectiles. Vale, ya tiene la plegaria. Vale. Uh, uh, uh. Este, exacto. Y ahora este tío es. Con el ejército que lleva es brutal. Vale, sombra de Hades, otorga acechar, tiro triple. Eso no está mal. Disciplina, desgaste el ejército del héroe, ingreso por incursiones. Vale, especialista en formaciones. Vale, vale, vale. vale. Recarga este, este, a este señor. Le voy a quitar... Eh, eh, le voy a quitar gente que tiene encima. 100 de piedra no podemos. Vale, pues no pasa nada. Vale, vale, vale. Me gusta. Ojo. A ver, cuidado aquí, ¿eh? A ver, aquí podemos ya construir. No nos va a dejar... No, nos falta piedra. Vale, bueno. Ok, es un avance. Este lo podemos mover. Sí, porque hemos pasado de turno. Vale, ¿qué más le vamos a poner? Nos hemos pasado medio turno metiendo poderes, lo sé. Pero bueno. <risa> poco a poco. Vale, la eh, senda de Hermes, la lección de los dioses, moral, espíritu esto está muy bien. Líder de inspiración. Vale, vamos a meterle la mejora al lanzamiento Heracleo, la que tenga más alcance, eso es. Uf, oh, te, oh, Si sí, tenemos más puntos, tú. Dominio del combate. Vale, vale, vale, y cómo nos vamos a mover. Uh, Azis viene para acá, vale, nos vamos a quedar aquí en este lado, vamos a cruzar todo el puñetero mal, nos vamos a quedar cerquita de Esparta, pero es que ahora el movimiento va a ser este de aquí. Asesinar rival, ¿O acaso? bueno, vale, no puede. Vale, y aquí en este lado, ¿cómo estamos? Revelar transgresión. Ah, bueno, había que probar, reina. No, está mal. Vale. Ah, claro, las cosas es que no lo vemos. Vale. Uh, uh, uh, uh. Un ejército del héroe. Esto es maravilloso. Engañada de resistencia a los daños, velocidad, instrucción de centauro, ¿no? Vale, vamos a meterle la senda a Artemisa y vamos a reclutarle gente con proyectiles. Muy poco. Vale, pues nada, ponderos. Uh, uf, uf, uf, uf. Necesitamos asaltar algo para arrasarlo. Y literalmente todos los ejércitos que tenemos están en modo defensivo. Pues nos tenemos que mover. Pues no, no, no podemos mover. Pua, y es que los asaltos, entre comillas, disponibles que tenemos están lejísimos. Pff, hay que arrasar regiones. Literal, o sea, no tenemos otra. Esto tiene que entrar activo ya y a ver cómo nos movemos para poder gestionarlo. ¡Fua! Todo malo. Hay que darle todo a Gamenón y que parta para mitad del mar y que vaya recogiendo aquí ciudades. Porque volver a cargar para arriba ni me lo pienso, ¿eh? Vale, ok. ¿Qué queda? Vale. ¡Uh! ¡Epeo! Orestes puede. A ver. A Epeo lo quito de aquí. A Epeo lo paso para acá. ¿Por qué no? Vale, espérate. Tú vas aquí. Oris loco va aquí. Orestes va aquí. Y ¿por qué no? Un salón de campeones para poder... Wow. Buah, pues vaya liada. Vale, vamos a... Anfimago ya está perdido el pobre. Listo. Claro, y el salón de campeones es aquí en Micenas, ¿no? Si no me equivoco... O sea, debe ser aquí. Uh, uh Fortaleza Micénica... Vale, ¿dónde está? Eh, cuadro de edificios, aquí lo podemos ver si no me equivoco Este es... Ah, no, estatua de agamenón. este, el salón de campeones Buah, pues esto es primordial Bueno este es mejor la cadena principal de construcción del asentamiento primero Claro, ahora cuando lleguemos a nivel 5 nos quitaremos un montón de morrayita de por aquí O este de Agamenón. Buah, todo esto es como ultra necesario Vale, bueno, la estatua como aquel Pero el resto de cosas Vale Vale Dicho esto, vamos a la bancarrota A ver qué tal Uf, todo mal No me he descontrolado No he visto No he visto para nada los ingresos de alimentos Y eso va a ser muy, pero que muy malo tengo que empezar a arrasar asentamientos Pero a muerte, rollo Venga, venga, venga Y pasarme a todo el mundo por la piedra y ya está Hemos sufrido tanto con la defensa Que nos hemos descuidado en el ataque Y ha sido como, eh, ¿por qué? O qué? muy extraño Bisaltia Tantalis Otro que está aquí mareando, tú Dolópez a las amazonas no hemos llegado, creo Miedo me da, eh Que lleguemos a ese momento Elis, trata de pastro, que único Oye, pues por, por mí, firmamos, rey Aceptado Necesito ese material ¡Uepa! ¿Dónde estamos? ¡Oh! ¿Me atacan a EPO Vale, ok Pues este lo lucharemos en el próximo capítulo A ver qué tal nos va Está complicado porque tiene muchos sonderos Y mucha morraya, pero bueno Confiamos en nuestro héroe de nivel 18. Dicho esto, cerramos el capítulo aquí por hoy porque ya llevamos casi media horita. Así que recordad lo de siempre, seguidnos en las redes, vale, que están aquí en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También recordad suscribiros al canal de YouTube, que estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.